Alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Coahuila de la Unidad Norte Desfilaron por las calles de Monclova como parte de las actividades de bienvenida para el nuevo ciclo escolar Encabezó el contingente el rector Salvador Hernández Vélez Acompañado por el coordinador de Unidad Norte, Javier Toledo Aguilar Alumnos y maestros de las escuelas de Monclova, Musquis, Piedras Negras, Acuña, Allende y Nueva Rosita Durante la ceremonia se reconoció a los alumnos que obtuvieron el mayor puntaje en el examen de admisión Exani 1 y 2 de las diversas escuelas y facultades de dicha unidad. Con el objetivo de reforzar las herramientas y desarrollar habilidades para especializarse en la enseñanza del inglés, el Centro de Idiomas de Saltillo convoca a maestros de inglés e interesados en dar clases de inglés a cursar el diplomado en enseñanza de este idioma. Las inscripciones son del 9 al 18 de septiembre, inicia el 20 de septiembre y concluye el 14 de diciembre de 2019. Los horarios de clase son los viernes de las 16 a 21 horas y los sábados de las 9 a las 13 horas. Para más información, llamar a los teléfonos 844-416-5083 y 844-416-5143. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, tomó protesta a Mario Alberto Nájera Hernández como director de la Facultad de Economía para el periodo 2019-2022. El rector mencionó que esta nueva administración tiene el reto de formar a los economistas con una visión crítica y propositiva que desarrolle las nuevas propuestas y estrategias económicas. El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Saltillo invita a tomar los cursos de inglés para niños, adolescentes y adultos que se estarán impartiendo los días sábados. Las inscripciones para niños y estudiantes de secundaria, así como adultos, serán el 10, 11 y 12 de septiembre del 2019. Las clases iniciarán el 14 de septiembre y finalizarán el 21 de diciembre. Para inscribirse, acudir al Centro de Idiomas de Saltillo, ubicado en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Salvador González Lobo, en la Colonia República. Más información, llamar a los teléfonos 844-416-5143 y 844-416-5083. Sustentabilidad Concluyó la tercera edición del Encuentro Mundial de Acciones Sustentables y el Congreso Internacional del Cuerpo Académico de Tecnología de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, eventos que sumaron esfuerzos para ofrecer un espacio que permitió explorar las ciudades inteligentes en el contexto mexicano. Además de conferencias y charlas magistrales, los asistentes tuvieron la oportunidad de desarrollar nuevas destrezas y habilidades a través de los talleres de energías renovables, arquitectura de la tierra y uno más para comunicar la sustentabilidad. Este último se llevó a cabo de manera virtual, impartido por un cineasta de la India. Cultura el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, recibió el nombramiento como Tuno Honoris Causa, máximo reconocimiento que otorgó el Consejo de la Tuna Universitaria en reconocimiento al permanente apoyo para el desarrollo de la estudiantina y de sus integrantes. La Tuna de la UADC es la agrupación o hermandad de estudiantes universitarios que portando la vestimenta a imagen de los antiguos goleardos se caracterizan por cantar, tocar y llevar alegría y música al público en general. Está integrada por 20 alumnos de escuelas y facultades de la unidad saltillo Deportes como un compromiso cumplido, el rector Salvador Hernández Vélez inauguró la techumbre de las canchas deportivas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Mejoras en la infraestructura deportiva del plantel que continuarán con la pintura y rehabilitación de las canchas. Acompañado del director Miguel Ángel Barroso, dio inicio el torneo interno de fútbol rápido. Asimismo, inauguraron los talleres para alumnos, entre ellos locución, italiano, baile, teatro, yoga y lenguaje de señas.